Palomita, su amiga le quiso ayudar y de un sexto piso le hizo saltar. ¿Qué pasó? Mierda, el mamut se hizo mierda. Mierda, el mamut se hizo mierda. Un mamut chiquitito quería fumar. Fumar. Un perro, su amigo, le quiso ayudar. De 500 cigarrillos le hizo fumar. ¿Y qué pasó? Cáncer, al mamut le dio cáncer. Cáncer, al mamut le dio cáncer. Un mamut chiquitito querido tomar. Probaba y probaba y no podía tomar. Un oso, su amigo, le quiso ayudar y 50 caguamas le hizo tomar. <risa> Cirrosis, al mamut le dio cirosis. Cirosis. Le quiso ayudar Y con cien prostitutas Le hizo triunfar